El término logística, según el diccionario de la Real Academia Española, es el conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a cabo la organización de una empresa o de un servicio, especialmente de distribución. A partir de esta definición, se ha concebido esta unidad didáctica, se abordan las normas, ejemplos y selección de diferentes dispositivos para el incremento de la productividad y seguridad personal, a partir de los métodos para la organización de una empresa. Los contenidos tratados en esta unidad buscan responder preguntas como, ¿qué se entiende por logística? ¿Cuáles son los tipos de logística? cómo se integran los indicadores y los operadores logísticos en el momento de la toma de decisiones y en la gestión de la administración. Así pues, entender cómo se define la gestión de la logística cobra importancia para identificar las ventajas y desventajas que conforman la propuesta de mejoras a la empresa del sector transporte, a partir de la integración de los indicadores y los operadores logísticos para la toma de decisiones.